Eh, rendición de cuentas eh, los cambios que se esperan en el bufet eh, jurídico de acá de San Francisco de Macorís a nivel nacional ¿qué valoración tiene usted Ezequiel en relación a lo que da de año y el año anterior para ser un poquito eh, más específico o directo en, en su análisis ¿qué cambios usted entiende que ha habido mejoría o que estamos sí. igual los escándalos nos afectan como ciudad ¿qué le parece? Bueno, eh, en sentido de la General, yo diría que primero buenos días a todo el público y a todos los compañeros aquí eh, de panel. Eh, en términos económicos, que es, vamos a decir, la parte en la que yo me, me desenvuelvo, eh, es difícil a veces hacer una valoración, porque en economía casi todo lo que tiene un lado bueno siempre siempre oculta un, un lado malo y siempre hay luces y sombras. Pero si, si me pidieran así rápidamente valorar los últimos años de, de gobierno, el gobierno a nivel nacional, eh, yo podría decir que dentro de las luces, dentro de lo que es eh, la parte positiva del gobierno, eh, una de las cosas que se puede destacar es un, el llamado crecimiento económico durante estos años. O sea, ha habido un crecimiento sostenido de la economía que ahorita analizaremos también que así como ha crecido por un lado hemos fallado en lo que es la distribución de ese crecimiento también podemos <risa> mencionar ahí la estabilidad de la inflación o sea, se ha mantenido durante estos años un nivel de, de inflación con tasas bien, bien bajas relativamente bajas comparativamente con las que hemos, tuvimos en años anteriores y, y con lo que tiene la media de los países eh, hemos manejado tasas incluso hasta de un 1% o 2% eh, anual, lo que es un, es un tema interesante eh, también tenemos hemos tenido en la parte buena, en la parte positiva una estabilidad en lo que es la, la tasa de cambio eh, la tasa de cambio de ahora mismo está a 51 y no tanto eh, ha venido subiendo pero de una manera vamos a decir eh, pausada eso sería en sentido general la parte positiva las de, luces, de las luces eh, que yo veo en la parte ya vamos negativa la parte un poquito más complicada yo te podría decir por ejemplo que tenemos una situación fiscal bien, bien complicadita en el sentido de que ya tenemos varios años con un presupuesto deficitario, o sea, el, el Estado no está recaudando la cantidad de dinero que está gastando y está teniendo que recubrir a préstamo, endeudamiento para poder cumplir con eso. Eso ha ido creando un problema que ya de por sí es grave. Hasta ahora la solución que se le ha buscado siempre ha sido buscar más impuestos, pero no se le ha buscado quizás una disminución del gasto o un gasto mucho más racionalizado, un gasto que permita ser más productivo. Eh, creo que es un tema que no hay mucho de qué hablar en el sentido de que todos vemos en que se gasta a veces el, el dinero del, del Estado. Eh, otro punto que sí para mí siempre ha sido preocupante y lo siempre lo hablamos en el programa con Víctor es lo que tiene que ver con el nivel de la deuda. La deuda ya se espera que para... El, el año que viene ande por casi un 55% del Producto Interno Bruto o sea, siempre se tiene en medio porque eso depende del país, depende de los ingresos depende de la productividad pero siempre el 50 ya como que comienza a prender las lucecita uh -huh. rojas de, de, ten cuidado y ya se espera que para el año que viene andemos quizás por un 55% lo que es ya eh, de por sí bastante preocupante en, en el aspecto, por ejemplo, de, de uno de los grandes problemas que tenemos desde el punto de vista económico, que es la solución al, al problema eléctrico. Eh, la solución que se le ha buscado, no, ha habido, no se ha podido concertar el, un llamado parque eléctrico. La solución que se ha buscado es una solución que ha sido muy cuestionada en el aspecto moral, en el aspecto, eh, se ha visto muy empañado por el aspecto de corrupción, que, que es la Punta Catalina. Eh, por el lado también de, de lo que tiene que ver con la ecología. Se está usando una tecnología que ya en otros países uh, está siendo desfasada. Y lo peor es que aparentemente la solución que va a brindar la Puerta de Catalina es una solución a mediano plazo. O sea, se espera ya que sí si tenga un impacto cuando entre, que se reduzca un poco el costo, aumente la capacidad instalada, pero ya en cuestión de, de un par de años, ya de nuevo no, no va a ser una solución, vamos a decir, importante para, para, para el país. Y se ha gastado un dinero que ya todos sabemos y, y de la forma en que, en que se ha manejado eh, un desafío grande importante es lo que decíamos ahorita, si bien es cierto que el país ha crecido en, en, tenemos una economía dinámica que, que, que es perceptible pero no hemos podido distribuir hacer llegar a la población eh, eh, esa, ese, ese crecimiento es, es una tarea yo creo que es una de las tareas más importantes y pendientes que tenemos, o sea, esa, es, esa, cómo ese, ese dinero ese movimiento llega a los más pobres se crean, se, como que se, se crean más oportunidades hacia sectores que realmente no lo tienen no lo han tenido y que con mil pesos no, no le va realmente a, a sacar a la, pobre, la pobreza bueno, podríamos decir que por parte de Ezequiel González son algunas luces y, y, y hay un de proyecto, que... un proyecto, yo no quería dejarlo que me estoy entendiendo un poquito y es el tema de la justicia. Tú dices, bueno, por qué tiene que ver la economía con la justicia? Y es que nadie invierte, nadie crece, nadie se desarrolla en una economía o en un país donde no hay una justicia realmente independiente, una justicia que funcione. Porque nadie invierte su chelito donde no hay seguridad. Muy bien, Muy bien. gracias Ezequiel.